Hola, estimados estudiantes del curso Biopolítica y Pandemia, dilemas éticos del siglo XXI. A lo largo de este curso, exploramos las relaciones que hay entre la administración del cuerpo y la política a la luz de la pandemia COVID-19. La biopolítica es la matriz de análisis que mejor nos sirve para entender la manera en que el ser humano existe simultáneamente como animal biológico y como animal político. ¿Representa la pandemia una limitación de las libertades individuales en favor de una razón de Estado? ¿Cómo la pandemia podría permitirnos imaginar nuevas formas de interacción con otros seres no humanos? Para reflexionar sobre esta y otras interrogantes propias de nuestra época, tenemos el agrado de tener con nosotros a Miguel Butter. Miguel es profesor de Ciencia Política y Filosofía en la Flanders University en Australia, y desde el 2005 hasta el 2011 fue profesor en Chile, en la Universidad Católica y en la Universidad Diego Portales. Sus áreas de investigación son la biopolítica, la teología política, la historia del pensamiento político, entre otros. Entre sus libros en el, eh, pues, contamos con Constitución y Resistencia, Política y Acontecimiento, Forzados a Ser Libres Kant y la Teoría Republicana del Derecho, y en inglés... The Republic of the Living, Biopolitics of the, and the Critique of Civil Society, y está por salir Divine Democracy, Political Theology After Carl Smith. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Luis. Para, muy bien, gracias. Un gusto, encantado estar contigo acá. Para you partir, want. quisiera eh, preguntarte, en primer lugar, ¿por qué consideras que la biopolítica. Eh, es importante para pensar la pandemia del COVID-19. ¿Y cómo esto podría también permitirnos eh, definir mejor lo que es la vida, tanto en su condición humana como no humana? Sí, bueno, como... Bueno, saludo a todos que me están escuchando, que van a escuchar. Muchas gracias por esta oportunidad, Luis. Eh, mira, como dijiste tú muy bien al, al, al comienzo, yo creo que el... el COVID-19 y las respuestas eh, gubernamentales a esta pandemia eh, han eh, de, de alguna manera demostrado la importancia de, del discurso biopolítico si aún no se había entendido antes. Y, y yo creo que es por eso que al tiro los representantes, digamos, de este discurso ante todos, uh, George Agamem, por ejemplo, salieron de manera muy polémica además uh, al tiro a reaccionar uh, y bueno, se dio un gran debate sobre esto. Uh, ahora... Eh, no voy a entrar tanto en detalles de, de por qué esto, o, o la respuesta gubernamental a la pandemia, al COVID-19, es biopolítica, porque eh, me parece que, eh, de una cierta manera, es, es, es evidente y se ha discutido mucho entre, por ejemplo, eh, aplicación de una lógica de razón de Estado, de Estado de excepción, a el manejo um, de la pandemia y a todo el ámbito de la salud, eh, la restricción de derechos fundamentales. Bueno, en todo ese sentido, uh, el discurso sobre la seguridad, eh, en todo ese sentido es un approach eh, típicamente biopolítico, evidentemente biopolítico. Entonces, en ese, en ese sentido no quiero entrar demasiado en eso porque se ha dicho ya varias veces. Lo que a mí me interesa en vez más en esta entrevista es, um, yo creo que el COVID-19 es más que eso, digamos, no, no solo de una cierta manera comprueba eh, el paradigma biopolítico como fundamental para la política de, de nuestros tiempos, um, sino también eh, yo creo que pone en crisis de una cierta manera el, el paradigma biopolítico, porque de una cierta manera lo que se está demostrando es que no tenemos una política a la altura de la vida, ¿ya?, y de, la, y de lo que el COVID-19 nos está diciendo de cómo es la vida biológica y de cómo estamos interrelacionados con la vida de otras especies. ¿ya? Entonces usamos, es como si la política y la lógica del gobierno usa herramientas del siglo XVII prácticamente, se <risa> dice la cuarentena, el estado de excepción, todo eso, para, de una cierta manera, tratar de gobernar algo que se demuestra um, ingobernable. ¿ya? Ese es el problema para mí. Entonces diría que más que comprobar el hecho que el ser humano tiene un gobierno de su vida biológica, en tanto ser animal, que es la definición de la biopolítica, me parece que el COVID-19 pone pon en crisis y nos hace preguntar o cuestionar eh, si la política está realmente capaz de gobernar la vida. Ya a mí me parece que el COVID-19 y toda esta pandemia demuestran que hay una incapacidad fundamental del ámbito político de gobernar la vida, ¿ya? Entonces estamos más en un discurso de que, eh, eh, digamos, la política está reaccionando a crisis, pero que no llega a entender o manejar bien de qué se trata, ¿ya? Entonces yo creo que el COVID-19 también nos pone una, una crítica a la biopolítica. Ahora, ¿por qué, ¿Por qué es esto? Bueno, ¿qué, ¿cuál es la crítica a la biopolítica? Bueno, yo creo que si definimos la política como el ser en común, digamos, en cualquier modalidad, vemos que, claro, la, la reacción biopolítica o gubernamental, gubernamental al COVID-19 eh, ha, ha hecho de, de alguna manera imposible eh, o, o, o, o por lo menos problematiza mucho eh, el ser en común. ¿ya? Por eso digo que es más que un, un gobierno exitoso de la vida, tenemos una crisis de qué significa gobernar la vida. Entonces, normalmente... La segunda punto de la reflexión es, cuando eh, la política eh, entra en crisis de esta manera eh, y, no, y, y, no, y no sabe cómo bien manejar una situación, entonces ahí hay, hay dos posibilidades. O se necesita más política o se necesita menos política. ¿ya? Entonces, eh, ¿en, ¿en qué sentido? En menudo mi, mi de ver. Bueno. Si digamos entonces, se necesita más política, como por ejemplo cuando decimos en un sistema político no está funcionando el sistema de representación. Entonces, mucha gente dice, bueno, es porque necesitamos más democracia. Bueno, esa es un poco la misma lógica. ¿ya? Entonces, si necesitamos más política para realmente eh, poder gobernar uh, uh, lo que el COVID-19 uh, uh, uh, uh, ha manifestado, entonces me parece que esta más política debería ir en... Uh, Dos direcciones. Y eso tiene que ver esencialmente con eh, otorgar una identidad y una función política a especies vivientes que no son humanas. ¿ya? Entonces, hay que. Como, como el COVID-19 es un virus, digamos, de estos que saltan especies, ¿no? Y, y la enfermedad es una enfermedad dicha zoonótica, es decir, que es incubada y tiene su reserva en especies animales, con la cual venimos en contacto, en fondo porque eh, eh, por la crisis ecológica, en fondo porque hemos destruido muchos hábitats animales, o porque eh, el, lo que se llama el interfaz, el interface, entre las especies que son domésticas y las especies que son salvajes, ahí hay una nueva comunicación, digamos, o conexión, el virus puede saltar hasta nosotros. ¿ya? Entonces yo creo que toda esta dimensión no se ha realmente pensado bien, que es una dimensión incluso más biopolítica, pero que requiere tener un trato político con especies animales no humanas. ¿ya? Eh, ahora, yo creo que una manera de pensar eso, un paradigma que ha tratado de hacer eso, pero, pero todavía está muy al comienzo y, y no, no, no ha estado informado por, eh, por eh, digamos, conceptos un poco más interesantes, filosóficos, es este, es este paradigma de un mundo, una salud, que creo que se ha hablado también un poco en Chile, está posicionado en las Naciones Unidas, en, en la World Health Organization. Es una manera de entender que, en que fondo, toda la salud y la enfermedad de la especie humana está conectada con la salud de las plantas y la salud de los animales. Entonces, si enfocamos en eso, ¿ya?, eh, para, para prevenir futuras epidemias, entonces significa realmente que yo creo que abre un espacio para no solo entender plantas y animales como objetos que se pueden usar o no, sino como agentes políticos, ¿ya?, biopolíticos en este caso. Y, y de ahí yo creo que se sigue afirmativamente la idea de que realmente tenemos que pensar es eh, eh, la posibilidad de lo que Will Kimmich, por ejemplo, llama una, una zoopolis, una, una política de los animales y con los animales, ¿ya? Ah, incluso con las plantas y más allá. Y eso da, bueno, hay mucha investigación, yo también he, he sido parte de eso, en todo un movimiento ahora en el mundo que quiere otorgarle derechos básicos a, a ríos y a, a, a, qué sé yo, a bosques, o, o uh, uh, coral reefs, ¿no?, como en Australia, etcétera, etcétera. Ya, entonces esa sería una, una apertura más uh, afirmativa. Muy interesante, gracias. O sea, por una parte tenemos la vida que en su esencia es ingobernable, solamente los seres humanos cabemos en el espectro de la gobernabilidad, pero tú dices que tenemos que abrir nuestra... Conciencia política hacia el resto de la naturaleza. Exacto. Eh, ¿Cómo imaginas tú una nueva construcción política eh, en esa dirección? Desde el punto de vista en que nosotros otorgamos derechos humanos, por decirlo así, a la naturaleza, sí. o lo cual significa un, un eje un poco antropocéntrico, ¿no? Al respecto. Y de otra, de otra manera, ¿cómo podemos nosotros naturalizar, por decirlo así, nuestro sistema político, nuestra cosmovisión política? Sí, bueno, es una buena pregunta. Eh, lo que existe ahora, o lo que se está pensando son lo que se llaman los derechos de la naturaleza, que están pensados a nivel jurídico internacional casi como análogos a los derechos humanos. Entonces, no se, no se trata de una antropomorfización, pero al contrario, digamos, de decir que no hay solo derechos para los humanos, sino hay derechos para lo que no es lo que vive y no es humano. Y bueno, está en varias constituciones también, pero eh, en la Bolivia, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero no, no no se ha pensado todavía, o digamos, hay ahora un nuevo esfuerzo para pensar eso. Ahora la cosa interesante en relación al problema de salud, que es en el fondo lo que tenemos con la pandemia, es que esta visión de una salud eh, global, si tú quieres. Eh, eh, afirma que si el medio ambiente no es eh, saludable, digamos, <risa> entonces no, no, es imposible tener salud animal ni menos salud humana. Entonces hay una conexión a, a fondo de la salud del medio ambiente y la salud humana y que en poco el COVID-19 está, está demostrándonos que cuando no se presta atención a la una, pasan desastres en la otra. Y bueno, eso también se ha visto en la la conciencia popular, universal, digamos, la gente que manda videos de delfines en Venecia porque finalmente no hay barcos y cosas así. Tengo entendido que el aire en Santiago está mucho más limpio ahora que, que lo ha sido en las últimas claro. décadas. y eh, Cosas así, ¿entiendes? Entonces, eh, eh, yo no tengo la fórmula para eso, pero digo que es muy interesante que, eh, digamos, la, eh, el estudio de qué significa la salud se está moviendo en esa dirección, me parece interesante. Eh, ahora, la otra, eh, la otra cosa que creo que tiene que ver con la otra pregunta que me vas a hacer, sí, eh, eh, la segunda. Eh, claro, eh, pensamos eh, un poco en que esta pandemia nos muestra, como dices tú, esta distancia que tenemos con el mundo natural, pero también nos muestra un poco la desigualdad en la cual, eh, digamos, estamos organizados como seres políticos. Eh, ¿Qué tipo de pandemia tú piensas que se produce en una sociedad desigual como la chilena? Sí, bueno, eso, eso es un poco, eh, volviendo al, al, al, al comienzo, ¿no es cierto? Que eh, una de las características... Um, de la biopolítica y del gobierno biopolítico es que divide el ser humano en, eh, si tú quieres, poblaciones eh, casi biológicas. ¿ya? Entonces está la figura, qué sé yo, eh, eh, del ser humano que es, no sé, pero un adicto. ¿ya? Ese es un tipo de especie humana, entonces ahí la política pública van y, y miden y hacen cosas a ese tipo de ser humano, o están... Eh, los pobres, o están, eh, se divide obviamente eh, eh, por divisiones étnicas, ra raciales, racistas y estatales, racismo moderno del Estado, eh, de género, de sexualidad, etc. Esa es una manera biopolítica, ¿no es cierto?, de catalogar y de pensar y de gobernar a la gente. Y entonces no es eh, sorprendente que eh, eh, en, en la respuesta gubernamental, a, a la pandemia, es, es, esta biopolítica vuelve de manera uh, desastrosa y terrible. No sé, se sabe, está comprobado, por ejemplo, en Estados Unidos, yo creo que eh, las la personas um, afroamericanas y, lati y latinoamericanas, hispanas, mueren tres veces más que los blancos norteamericanos, etc. Entonces, en ese, en ese sentido, eh, digamos, la estructura biopolítica o, o racista, si tú quieres, y clasista, uh, que, eh, que, que está actualizada en cualquier sociedad, refleja también, eh, o tiene un reflejo en la manera en que el Estado trata de lidiar con uh, la pandemia. ¿ya? Entonces, en, en eso, bueno, y, y mucha gente uh, ha escrito sobre eso, digamos, desde, desde, un, desde un comienzo, en forma. ¿ya? Gente como Judith Butler uh, Wendy Brown, también Gija, que enfatiza un poco esta, esta cuestión. Um, sí. Perfecto. Y finalmente, eh, pensando un poco en los efectos del COVID-19, ¿cómo piensas que esta pandemia puede impulsar la transformación entre la relación en, eh, que existe entre los seres humanos y la naturaleza? Nosotros eh, usamos el prefijo oikos tanto para economía claro. como para ecología, que significa claro. hogar, ¿no? Entonces, claro. una pregunta, ¿qué, ¿qué tipo de oikos debemos crear? Claro. Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta y, y, y con eso conecto de nuevo con mi punto anterior, que el COVID-19 ha demostrado no solo, como hemos visto, digamos, que, que el Estado usa todos estos instrumentos biopolíticos negativos, digamos, para lidiar con eh, el problema, pero también demuestra una crisis de la capacidad de gobernar la vida, ¿ya? En ese sentido, de, de una, una falta de política que esté a la altura del hecho de que somos seres naturales y seres vivientes. Y entonces, cuando yo decía, bueno, para responder eso se necesita más política o menos política. Más política significa que hay que politizar nuestra relación con los otros animales y no pensar que solo los humanos tenemos política, ¿ya? Ese es un lado que ya hablamos. El otro, menos política, lo entiendo en este sentido paradójico que yo creo que tenemos que mover o repensar lo que normalmente es considerada la esfera no política de la vida, que es el oikos, la casa, y cuando, o la economía igual, ¿no es cierto? Uh, y la ecología también, ¿ya? Entonces, en ese sentido yo creo que cuando digo se necesita menos política, lo que quiero decir es que vamos a necesitar repensar eh, eh, eh, la, eh, la manera en que la ecología, la economía uh, está enraizada, eh, eh, tiene sus raíces en un, un concepto de, de casa, ¿no es cierto? De oikos. Y, y yo creo que eh, eh, el punto que se ha visto en esta pandemia es que, claro, estar bloqueado en casa, encerrado en casa, es... Uh, por un lado es algo terrible, ¿no es cierto? Y, y, y todos queremos salir. Pero por otro lado, desde un comienzo han habido también cosas más afirmativas de esto, o afirmativas. Por ejemplo, muchos están discutiendo de que, bueno, es que el trabajar en casa, o no ir a la oficina, o manejarse en nuestro barrio nomás, por ejemplo, tiene un lado también positivo y de todas maneras va a estar con nosotros en el futuro. ¿Ya? entonces yo creo que, que da lugar a repensar completamente la función de la casta, pero no en un sentido privado, ¿ya? porque cuando todo el mundo está en casa ya el, el ambiente de la casa se vuelve político y global ya lo que significa estar en casa y, y en fondo lo que yo he propuesto es que tenemos que repensar el, el planeta la naturaleza como eh, nuestra casa en fondo, ¿ya? y no solo la nuestra <ríe> y entonces bueno, y eso es está muy abierto para mí. Ya yo no tengo una teoría a esto de proponer, pero simplemente eh, lo digo y lo noto que es muy interesante eh, que, que todos estos, estos conceptos que pensamos no políticos, no derechamente políticos, como la economía, la ecología, etc., eh, están basados en un concepto de casa que creo que tenemos que repensar y abrir completamente eh, de nuevo. ¿no? Uh, y, y bueno, ahora vamos a ver si, si alguien resulta en esto. Lo que quería decir y lo que a mí siempre me ha entusiasmado mucho, es que originalmente en Grecia, la polis, que es el espacio público, no es, eh, no es simplemente la negación del oikos, como dice Hannah Arendt y otros, ¿ya? el espacio público no es simplemente la negación del espacio privado, sino el espacio público se construía en torno a lo que ellos llamaban una... una un fuego común, el, el, un hogar común. ¿ya? El fuego es el lugar donde el hogar se centra, en, en, en el oikos, pero también había un, un fuego común público, donde la gente se juntaba alrededor y, y juntarse alrededor de este fuego era lo que definía la polis. ¿ya? Entonces es muy interesante de que hay una idea del, del hogar que es político y que está a la raíz de la, del, del concepto político que tenemos nosotros en nuestra tradición. Yo creo que hay que buscar de nuevo por qué es eso y, y qué significaba. Y para los griegos es evidente que el fuego es, es un principio cosmológico en fondo. Entonces querían decir eso, ¿no? que la polis se estructura en torno a un, a un corazón que, que es en fondo cósmico o natural, uh, que no es artificial por ahí se puede también pensar en esa dirección. Gracias por eso. Muy, muy interesante ese concepto del fuego como, como un ente, digamos, eh, cósmico que reúne a los seres humanos en la polis. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, Miguel. Ha sido un gusto okay, conversar list. contigo. Igualmente. Muchas gracias. ¿eh? Sí. Pásenlo bien en el curso. Después me dicen. Te mantendremos cuente. al tanto. Okay. Muy bien. Cuídate yeah. mucho. Chao, chao. Chao,